Continuamos nuestro viaje por la península de Yucatán, conduciendo hasta el pequeño pueblo de Bacalar, un lugar mágico debido a la presencia de la que es para muchos la laguna más bonita del mundo, la Laguna de los Siete Colores o Laguna de Bacalar. Bienvenidos a Bacalar, acabamos de llegar y la verdad que el viaje ha ido muy bien, hemos madrugado, las carreteras estaban estupendas, hemos tenido que parar a echar gasolina y han sido... Unos 25 euros llenar el depósito porque la gasolina está a 88 céntimos el litro, así que mucho más barata que en España y todo genial, con ganas de descubrir la laguna. Hemos parado a comer muy cerquita del sitio donde vamos a hacer una excursión en barco por la laguna, más concretamente en un catamarán. Eh, tenemos muchísimas ganas y bueno, estamos en el Taco Loco, una marisquería donde todo tiene muy buena pinta. Hemos pedido unos camarones napoletana y nada, vamos a degustar. Vamos a probarlo. Ya estamos a punto de coger el catamarán para recorrer la laguna, gracias a Bacalar Sailing por invitarnos. Tenemos muchísimas ganas, así que acompañadnos a recorrerla. <música> Nuestros amigos del barco, la Magnolia, nos han contado que la Laguna de Bacalar también es conocida como la Laguna de los Siete Colores por las tonalidades de azul que tiene. Pero que hace ya más de un año eh, hubo unas inundaciones y eh, pues la tonalidad del agua ha cambiado completamente. Entonces ahora en una parte de la laguna no se puede ver ese azul tan espectacular que se veía antes. Pero hay parte de la laguna, la zona sur, en la que sí que se ha recuperado y es ahí hacia donde estamos yendo para poder disfrutar de esos colores tan maravillosos. Pues según nos comentan, toda la laguna se alimenta de agua dulce que proviene de cenotes. Hay varios por la zona y vamos a pasar muy cerquita de ellos. en la zona sur de la laguna y vamos a darnos un baño voy a saltar sí. nos está lloviendo sí eh, vaya desastre de excursión, eh, nos ha... no hay colores de la laguna, el agua, bueno, es un poco clara por aquí, no está mal, pero bueno, está muy nublado, con lo cual el poco color que haya desaparece, pues, y llueve, sí. o a sea, lo bueno es que no te quemas, y que en el barco, por lo menos antes de que llovieses, estaba muy a gusto, tampoco hacía mucho aire, estaba un muy tranquilo, pero vamos, la maravilla natural... ¡Aquí! No. Ya nos hemos dado un delicioso baño. Estas aguas tan bonitas y ahora vamos a disfrutar de un poquito de fruta que nos han preparado. Mira qué rico! Estamos escondidos dentro del catamarán porque se ha puesto a llover bastante. Nos estamos calando y la ida ha venido muy bien por el viento, pero la vuelta no va porque no hay viento, entonces han tenido que sacar los remos y ahora están remando a mano para conseguir volver a tierra. Sí, primero el viento no era bueno a la vuelta, entonces el barco tenían que ir haciendo así, como eses, con lo cual íbamos mucho más lento. Y luego nos ha quedado un chaparrón, que ha parado ahora, pero se ha llevado todo el viento, entonces ahora están con un remo. Sí. Bueno, cosas de la naturaleza que no se pueden prever y pues una aventura más. Sí. Pero, eh, nada de lo que pensábamos, pero bueno, pues hay otra cosa que vivimos. No pasa nada. Pues como no hay viento han venido a rescatarnos y van a enganchar el barco y nos van a llevar a esta tierra firme. Por ahí vienen. Pero mira que bonito está el cielo al fondo. Sí. ¡Ayuda! <risa> pues este es nuestro hotelito en la laguna. Mirad qué pasada. Qué pena que el tiempo no acompañe porque de verdad que es una maravilla. Mirad, mirad. Esta es nuestra cabaña con la terracita, la hamaca y... esta es la habitación Jo, oh, es tan bonita Dios, me quiero quedar a vivir aquí no sé por qué estamos solo una noche, mirad está el lavabo mirad qué bonito y esta es la duchita que está súper guay y pues nada aquí está el butter y mirad qué vistas ¡jo qué guay! Está mal aquí en Bacalar a cenar, que nos lo han recomendado los de la excursión en el catamarán. Y el sitio es una maravilla, es muy bonito. Nos falta probar la comida. La verdad es que es precioso, está decorado súper bien, súper acogedor. Y la comida tiene una pintaza increíble. Vamos a catarla. Vamos a hacer paddle surf por la laguna. ¿Con el amanecer? Sí, qué bonito. Lo tenemos incluido en el hotel y es una actividad que se hace mucho por aquí, el kayak y el paddle surf. Amanecido aquí en la laguna de Bacalar, en nuestra preciosa cabañita que da directamente a la laguna, y hemos visto un amanecer impresionante. ¿Y cómo nos hemos alegrado de haber venido? Sí, nos hemos cogido el pan del sur, hemos disfrutado. Hoy hacía sol, que ayer nos quedamos con ese sabor agridulce porque estaba nublado, encima nos llovió un poco. Y aunque la excursión nos gustó muchísimo, pues teníamos ganas de verlo en todo su esplendor. Y la verdad que hemos visto diferentes tonalidades, colores azules, o sea que no está tan mal, se va recuperando. Sí, se va recuperando. Es verdad que las fuertes inundaciones que hubo, no aquí, sino en una zona cercana, pero eh, cuya agua abastecía la laguna, eh, han afectado bastante al color del agua. Pero bueno, poco a poco se va recuperando, eh, pues va recuperando sus minerales, sus tonalidades, la profundidad a la que tiene que estar y el resultado es espectacular, los colores son preciosos y vale muchísimo la pena. La verdad que lo recomendamos mucho, la excursión con sailing bacalar en catamarán, nosotros solos, súper a gusto, este hotel Casabacal que también está genial. Eh, estamos disfrutando un montón, hemos tomado un desayunito muy rico, ahora nos vamos a dar un bañito también. Y lástima que tenemos que irnos a Tulum y no nos podemos quedar más días, pero nos encantaría. Sí, nos encantaría. Vale muchísimo la pena pasar una noche aquí por lo menos. Coged un hotel, si podéis, con vistas a la laguna, con acceso directo, que también tenga pues kayak y paddle porque vale muchísimo la pena. Lo vais a disfrutar, se pasa súper bien y es muy recomendable.